Vale. Ya estamos ya, estamos en el aire. Hola, hola, ¿qué buenas. tal? Buenas tardes. buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, noche. ¿Quién es? ¿Qué tal Dan? ¿Qué tal Raquel? José. Muy, Muy bien. bien. ¿Qué contamos hoy? Pues hola. yo aquí deseando de que Dan nos siga dando esta clase magistral no. de. El... <ríe> Poder de la... No te quites mérito, por favor, deja que te lo reconozca y que de verdad te dé las gracias por todas estas perlas de sabiduría gracias que nos estás otros. compartiendo. Así que yo deseando de a ver con qué me sorprendes hoy. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer una continuación, ¿no? De lo que dejamos sí. Sí, en, la, en la presentación anterior. Pues nada, vamos, vamos a ello, que el tiempo bueno, apremia. Cuéntanos, Dan, a ver cómo va esto. Sí. Bueno, ya que agradecemos, yo realmente estoy muy agradecido porque como les comentaba, estoy aprendiendo un montón y me está esto que estamos haciendo, ayudando a, a reconectar ahí con cosas eh, pendientes y, y a seguir aprendiendo, está buenísimo. Habíamos dicho que estábamos en el brain calming, que era parar un poco la pelota, eh, respirar como bien eh, había... ¿Dónde estamos? Como bien nos ahí. había recalcado José, de la importancia de respirar, que ahí le metí un poco de... Ahora vamos. Calma. En, en bueno, calma. En calma. Eh, el alma en calma, ¿no? Un poco de calming. Entonces, eh, primero mencionar unas cositas de la vez pasada, eh, que hablábamos de intervenir, que decíamos de venir adentro, en verdad es interesante, pero bueno, viste, es como venir de adentro eh, entre, en, entre lo que hay adentro, podría ser. Eh, decíamos también que. Que hay pocas palabras que traen mucha gracia, pero en verdad eh, eso depende en comparación. En verdad es, es justo digamos decir que, que hay un montón de palabras que son, que son muy a favor y que se pueden utilizar. Hay, hay, hay una riqueza esplendorosa. Y después hablábamos también de la, eh, que, la que la programación se hace así como con computadoras, ordenadores, también a través de la, de la psicología de masas, y también eh, uno con uno, como decíamos, ¿no? para, para vaciarse y, y reprogramarse. Eh, y comentar que habíamos hablado de esto, recapitulando un poco, intención, eh, a ah, esto, idea, palabra, acción en la expresión, lo que está claro, Dan, es que... En... Mira, acá también podemos cambiar. Dime. Sí, no, que en cada movimiento de energía que haya, es importantísimo entender que va impregnado de un gesto y de una intención. Y entonces, dependiendo del gesto y de la intención que le pongamos a esa acción de energía ya sea de comunicación, de palabra o una acción mmm, hacia otro ser, de atención, de ayuda, llamémoslo como queramos. Es decir, dependiendo de ese envoltorio de, de gesto y de intención, así va a haber unos resultados, ¿no? Entendemos eso, ¿no? Y va a haber también un cambio de realidad, dependiendo de ese gesto y de esa intención que pongamos. Entonces, claro, es importante entender también eh, esto que estás explicando, porque efectivamente, al final acaba sobre, teniendo... Eh, el, el, su reflejo es un efecto. El efecto que sobre la realidad eh, actúa, ¿no? ocurre. Dependiendo de cómo, cómo pongamos esa intención y ese, ese, ese gesto. ¿no? Cómo, es decir, qué, qué es lo que realmente... Eh, proponemos, ¿no? ¿Qué es lo que sale de nosotros? De, de, Yo aquí de... lo que lo que diría también un poquito es que tenemos que ser muy conscientes de que esa esa idea, esa palabra y esa acción vayan, sean coherentes. Uh -huh. Para que tengamos realmente un efecto, tengamos un resultado que es el que, que, es el que deseamos, que es el que queremos. Porque la evidencia nos habla de que cuando no tenemos el resultado que nosotros deseamos es porque en alguno de esos primeros tres primeros pasos hay algo que no está en coherencia. ¿Cuántas veces creemos que tenemos esa idea súper clara, pero después cuando la tenemos que decir no sabemos expresarnos correctamente? O decimos, sí, sí, yo sé lo que quiero decir, pero si no lo sé decir con palabras es porque realmente la idea está confusa. Y si claro. ya hay un caos en esa idea, el resultado ya no va a ser lo que yo creo que estoy queriendo decir. Claro, claro. Entonces, estas tres cosas que está explicando eh, Dan me parecen súper importantes que seamos conscientes de ello. De que una cosa es que yo pensa en mi pensamiento sé lo que quiero, pero como yo no sepa expresarlo con palabras o esté utilizando palabras que realmente a nivel simbólico signifiquen algo completamente distinto, el resultado que voy a tener, porque yo voy a poner una acción, pero como el, el, este mundo es maravilloso y las energías funcionan, a lo mejor voy a tener que poner muchísima acción y me voy a desgastar para obtener el resultado que realmente deseo o incluso por mucha acción que ponga, no voy a conseguir lo que deseo porque hay incoherencia en alguno de esos tres planos. Y sí, y está bueno ordenarlo como me pasó recién, viste que es un poco, arranqué un poco caótico, y, pero bueno, como también vemos, eh, todo es muy combinable e intercambiable, y pasa eso también con lo de la magia del tiempo, ¿no? que, que cuando te planteas un resultado futuro... Eh, lo haces ahora, pero combinando el pasado y desde el futuro, hay una cosa ahí interesante. Es todo muy combinable, ¿no? Todo muy, muy... Sí, sí. Para lograr un efecto. Todo muy combinable. Es combinable, pero que sea coherente. coherente. Siempre, siempre. Porque coherente. si en alguno de los puntos no hay una coherencia, la ahí. combinación se va a romper, ya Exacto. está la barra. La barra está travesa ya no son iguales por supuesto la, la coherencia no y al final sí, sí, sí. la y al final eh, la conciencia no eh, de, de, eso eso de que le ponemos no estar acción. atentos para no desviarse sí sí eh, como decíamos no subordinarse a la emocionalidad en la importancia del silencio tan y parece ser que estamos aquí para divertirnos interacción con los sentidos en combinación con la dinámica del entorno. Bueno, ahí estábamos. Sí, bueno, es que lo de disfrutar y divertirse es importantísimo también, ¿no? De una forma sana y consciente, ¿no? Hay que vivir ese momento, ¿no? Presente siempre en un estado de alegría, ¿no? Eso les quería comentar también que estuve eh, reconectando con, con algún material de de la medicina china y está súper interesante la relación que hacen entre los órganos y las emociones. Eso después lo, lo podemos comentar. Ahí me parece era el, el exceso de euforia eh, trae, trae una, un, un desbalance. Desequilibrio. Sí, Hay desequilibrio, sí. claro. Sí, sí. Bueno, eh, decimos que tenemos entonces por un lado lo sano y por otro lo insano. Lo insano eh, es lo ilusorio y desvincularme de, de lo ilusorio y reconectar con lo natural, con lo real, podemos incluso decir, es lo sano. Así me, me puedo liberar. Eh... uniendo fuerzas, integrando polos, como hablábamos la vez pasada, de la importancia de no irse a los extremos, el concilio... La euforia sería un extremo. Eso, eso es. Entonces teníamos, mira, que por ejemplo, eh, esto es muy flexible, lo de las raíces etimológicas, hay muchas opiniones, pasa como con todo, que cuando vas tirando del hilo, eh, decís, bueno, estos son los textos que nos llegaron hoy día, quién los escribió, cómo nos llegaron hoy día, por qué... Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y como decíamos, hay mucho, todavía, eh, poca exactitud y certeza con los orígenes de, de la lengua castellana y, la, y las lenguas en general. Entonces, bueno, eh, con lo que hay disponible se puede jugar, y eso es lo que estamos haciendo. Eh, entendiendo también eso, que siendo un juego, como decíamos, hay por ahí términos que vienen cargados de, de mala onda o lo que sea, y otros que están estigmatizados cuando en verdad son muy convenientes para crear la, la realidad propia, etcétera, etcétera. Eh, respiro, parece que res es eh, cosa, sustancia, y piro, fuego, ¿no? Sí. Entonces está interesante esa, esa mirada de que... El respirar es como dar forma a la sustancia eh, desde esa chispa divina. Es que no, no acabamos de entender, yo el primero, de la importancia de, de la respiración, no de ser consciente sí. en la fuerza a, a un nivel energético ¿no? de, nuestro, de nuestro ser eh, que, que, que tenemos con, con, el, con ese intercambio, ¿no? A través de la respiración, con el entorno y con el universo. Está claro, ¿no? Hay que, hay que ser más conscientes, ¿no? De, ah, bueno. de la fuerza de la respiración. Sí, sí, sí. Eh, pura creación, ¿no? Total, total. Pura, pura expresión. Cuando inspiramos fuertemente, ¿cómo, cómo nos relajamos, ¿no? ¿Cómo, cómo sentimos que todo, que todo está bien, ¿no? Cuando necesitamos esa respiración profunda, ¿no? Eh, es un ejemplo y es totalmente algo que hacemos... Eh... Y, a, y a nivel físico, por ejemplo, la respiración, eh, por ejemplo, para el sistema linfático, que no tenemos una bomba, como en el sistema circulatorio que tenemos el corazón y el corazón es el que bombea la sangre al resto de, del cuerpo, en el sistema linfático no hay una bomba. Que nos active entonces como tenemos formas de activar ese sistema linfático que además es el que nos ayuda a eliminar un montón de toxinas vale pues uno de ellos es la respiración por eso es tan importante no solamente el hacer ejercicio físico el moverse el activarte vale sino que hacer respiraciones profundas y conscientes también te ayudan a activar ese sistema linfático que también te va a ayudar a depurar un poquito este cuerpo físico Tal cual. Mirá el espiro también del espiral, ¿no? Totalmente. Bueno, y viste también eso, como dicen, cuando estás en una situación de conflicto o algo, es respirar, respirar, ¿no? Tranqui. Y claro. para poder eh, responder con habilidad. Ahí está. Eh, Esta es palabra curioso. que tantas veces nos sale, ¿verdad? La responsabilidad, sí, sí. vamos a hacer, la habilidad de dar respuesta, que bueno. Así no nos olvidamos. Y el re también, viste que a la vez es como una especie de, de prefijo que marca una vuelta al origen, como viste todo lo que lleva re, es como una especie de volver a, a, a coger eh, eh, impulso, ¿no? Es una, una manera de... No, de... Todo muy bien, volver al origen, volver a los cimientos, claro. volver a las raíces, como volver sí. a, al principio. Todo, todo, todo lo que lleva a re, eh, re, claro. recono, reconocerse, ¿no? Claro, <risa> y es como potenciar, entonces es como que volver al origen te potencia. Claro. Y también espons, Espondere, parece ser que... Viene a ser eh, comprometerse. Comprometerse. Eh, esto es, bueno, meter, ya, ya lo veremos. Eh, res, sustancia y forma, existencia verdadera y efectiva. Responsable es aquel que dispone de la cualidad de ser capaz de responder ante sus compromisos. Cumplir su palabra. Eh, no sé si aquí se usaba, pero cuando yo era pequeño, estaba era como, por lo menos en, en el clan, era una tradición eh, saber que si tú dabas tu palabra de honor, era lo máximo que... O sea, sí o sí no estabas mintiendo. Claro. No. Aquí también se utilizaba eso porque... Ahora mucho no, no, sea, no sé, ahora lo estamos antes, recuperando. Antes sí, sin embargo, también desde hace un tiempo se dice, lo escrito, escrito queda porque las palabras se las lleva el viento sí. Por desgracia, hoy en día la palabra de un ser ha perdido mucha validez porque como se ha hecho tanto trapicheo y se, claro, claro, y se, se, se ha cumplido tanto, ha dejado de ser uno responsable de lo que acaba de decir y ha dejado de comprometerse, entonces la palabra de un ser... Ha perdido el valor. Por y eso... porque, somos, porque somos licenciosos también. Entonces claro. ya no vale nada lo que, lo claro, que decimos. Claro. Por eso se le ha dado tanto valor a los críticos. Antes los tratos se hacían de palabra. Se hacían de palabra y se juntaba la mano Con y que... te he dado mi mano y te he dado mi palabra. O sea, te he Con... dado y se cumplía. Lo, lo más valioso de mí, ¿no? Sí, como, como mucho había un testigo o dos testigos de ese trato, se hacía de palabra. Para que luego ninguno se pudiera echar atrás. En caso A de... viva voz. Ya vos. está, era de palabra. Pero yo creo que eso se hacía y se hace en muchas partes todavía de este, de este nuestro mundo. Ahora eh, lo, que pasa claro, que lo bueno, estamos recuperando, lo estamos recuperando. Claro. Es lo suyo, ¿no? Con el honor hay que recuperarlo, por supuesto. Claro, claro. ahí vamos. Podemos decir lo mismo que une, se para. Eh. Por ejemplo, parece ser que ciencia significa saber separar, porque com estaría comprendiendo estas, posiblemente estas fuentes etimológicas raíces. Saber separar. Bueno, concuerda perfectamente, vamos, curioso. Porque de, en vez de unir y verlo de forma holística, lo que hace la ciencia es separar. O sí, se, es está, claro. está creada, yo creo que está creada para esa conciencia. No, pero el tema es este, que la ciencia pervertida de hoy día, sí, se ha encargado del divide y conquistarás, y etcétera, etcétera, pero bueno, la no. ciencia que al parecer vendría de... Eh, fundamentos sí. de la magia no. enseñan la importancia de discernir claro, Ese es el... efectivamente saber separar la verdad de lo, claro. de la, de lo falso de la ilusión claro. eh, sí, estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que claro, ahora en los tiempos estos claro um, lo que Eso está... se puede llevar a este terreno claro, perfectamente, la ciencia está claro que lo que está haciendo es esto no, eh, separando conocimientos, ¿no? Confundiendo sí, sí. totalmente. Claro, te separan primero a ti de ti, eh, y a la vez a ti del, del conocimiento, a ti del resto, eh, ah. a ti de la verdad. Es curioso, ¿eh? es curioso. Sí, eh, sí. Y está bueno que uno si aprende a distinguir eso, está pudiendo saber separar también a la vez, no este, siguiendo el, el método científico, sí. eh, observación, eh, etcétera, etcétera. Y, y por eso este doble sentido es eh, cómo podemos usarlo a favor. Sí, lo podemos utilizar como puente, ¿no? Que igual separa dos lugares eso. o lo unes y tú realmente eso. lo recorres. Exacto, exacto. <risa> eh... Cuando tú quieres ordenar. En general, haces lío, ¿no? Cuando llegas a un sitio que se está limpiando, está todo boca arriba, parece que está más desordenado, pero es el proceso para ordenarlo, ¿no? Claro, y primer... ¿Eh? No, no, que primero tiene que haber un desorden, <risa> un caos. El caos, exacto. Claro. Y entonces, bueno, me ordeno, eh... nos podemos coordinar y lograr algo extraordinario. Viste que este también es otra que se llevó mala fama de mala prensa de que ordinario es algo malo, ¿no? Hombre. Y bueno, o sea... algo ordinario es algo que bueno, pues que es que, que yo, fíjate, como malo no lo cogería. El término no sería malo, sino como que no es común. Claro. Es algo que es muy rutinario, es algo que tienes como muy a la orden del día, como muy a mano, ¿no? Es algo ordinario, es algo que no, no sí, destaca. Sí. Que no sobresale, no, sí. Mundano. No Yo mejor no hago ningún comentario sobre esa palabra, <risa> porque <risa> mejor no hago ningún comentario sobre ordinario. Lo tengo, lo tengo muy muy reciente. Después otra de buena es la del, la del genio de la lámpara. Tus sí. son órdenes. Sí, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Es curioso porque esto nos lleva a una reflexión total. Seguramente eh, habrá seres que cuando vean a lo mejor estas presentaciones dirán, bueno, algo. Algunos yo entiendo que les va a interesar, ¿no? Porque, bueno, están en esa... Algunos sí, algunos sí. En esa onda, en esa, bueno, no esa, esa frecuencia... Vale, seguimos con esto, seguimos con esto. Cuéntalo, cuéntalo. Entonces, no, estaba simplemente un poco divagando, ¿no? En, en mis reflexiones, ¿no? Que habrá seres que cuando vean esta presentación dirán, pero bueno, ¿qué, qué ganas tienen estos loquitos de perder sí, el tiempo sí, con estas sí. cosas y tal, con...? Y, y claro, eh, el, la intención es llevar a la reflexión ¿no? de, de, de la importancia que tiene la palabra como, la, como comunicación y el efecto sí. que tiene sobre nuestra realidad, ¿no? Es decir, sobre, sobre lo que realmente nos, nos está rodeando, ¿no? Sí. En el, nuestro día a día, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué voy a decir yo sobre esto? ¿no? Decir que, estuviste que... bien, estuviste bien en mencionar esto que estén sí. preparados para escucharlo, o sea. bueno, pero sabemos que, que, piensen, que el mensaje va a llegar este a de... aquellos que estén preparados para escucharlo, o sea. Sí, claro. Sí, sí. Lo que piensen, lo este, que piensen quien otro, esté desesperado por ver. Lo hacemos realmente por compartir este, esta información que es poder. Claro. Sí. Si la sabes integrar, si la sabes llevar a tu día a día, sí. esto es muy poderoso. Sí, y para sí. eso lo estamos haciendo, para que aquellos que están deseosos de... De conocer, deseosos de tener información, de tener conocimiento, pues que puedan aplicarlo a su día a día y, pueden, y puedan cambiar sus vidas para mejor, ¿no? Y puedan llegar a tener esa libertad, ya no solamente por el poder de la palabra, sino por toda la otra información que hemos estado dando en, en Humanidad Libre, que, que, sí. que, que siempre el conocimiento la de la información es poder, y sí. si la sabes aplicar y si la sabes llevar a, a tu terreno pues con muchísimo más valor. Me hicieron acordar de esto que, que iba a refrescar para qué estamos haciendo esto, ¿no? ¿Para qué nos reunimos? Bueno, por bastante también de divertirnos y esto y, y el conocimiento también acorde a los tiempos que estamos viviendo para liberarnos, ¿no? Porque evidentemente, bueno, es como dice José, o sea... Eh, y esto a mí para qué me sirve si me están, a mí me vienen a correr con la pichicata o me vienen a correr con que me van a, a quitar el, el dinero en efectivo. ¿De qué me sirve a mí estar perdiendo el tiempo con estas cosas? Y bueno, lo que vemos también es eso, ¿no? Que esto es un poco la base o está relacionado con esa base de, de cómo, podríamos claro. decir, cómo hacer o, o formas para poder librarte de esa. Claro es que la realidad está creada también a través de toda esta frecuencia de energía, de toda esta vibración de claro. palabras, de mensajes, de comunicación. Y entonces cuando intentamos ya conectar con otro nivel de conciencia, nos damos cuenta de que la palabra es muy importante, la comunicación es muy importante. ¿Qué efecto tiene sobre nosotros? ¿Qué efecto queremos nosotros tener sobre, sobre nuestro entorno, sobre los demás seres ¿no? y nuestro entorno en general? Eh, Debemos de cambiar nuestra forma de expresarnos a veces, de utilizar esas palabras, bueno, es una reflexión, ¿no? es una sí. reflexión, claro. Y aparte también lo hacemos eh, para anclar esas palabras que, que estamos pronunciando ahora mismo, ¿no? Y en coherencia, como decía Raquel, sí en coherencia con lo que sentimos y con lo que decimos. Claro, claro. Y ese, ese vaciarse de las falacias que vienen con ese lenguaje y ese el lenguaje también, como decíamos la vez pasada, eh, no, son, no son solo palabras, están los, los gestos ¿no? y los... Y que nos programan mentalmente, todo hay que decirlo es sí. que hay una programación mental con toda, sí, esta, sí. La eh, con toda, toda esta... la gráfica y toda la cartelería. Frecuencia. Y aquí tenemos el ejemplo con lo que hay en pantalla ahora mismo sus deseos son órdenes, desde que somos chiquititos estamos escuchando eso como un mantra, tus deseos son órdenes cuidado con eso <risa> vamos, sí. vamos. Vamos a ver qué, qué ocurre con esto, ¿no? O sea, tus deseos son órdenes para mí. ¿Cómo van a ser órdenes, por favor? Por favor. Esto fluye de otra manera. Lo que pasa es esto también, que hay eh, muchos términos, como veníamos diciendo, que ganan mala reputación, vamos a decir. Y este es uno, ¿no? El, las órdenes. Ah, dos órdenes. Ah, comando. Ah, entonces guerra. Ah, todo mal. Porque eh, se, ha, se ha extrapolado solamente a un claro. como, como a unos oficios, no como a un gremio, claro, por decirlo claro. de alguna manera. Claro, claro. Mira, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos. Eh, tú eres el comandante de tu vida, ¿qué pasa? ¿No? De alguna manera hacen que tú te dividas de eso, sí, sí, con esos trucos. Entonces tú te olvidas que eres comandante, eres gobernador de tu vida, ¿no? Eres el que claro. pone el, el orden... Hay un orden en ti. Pontífice lo, lo relacionamos a, a la corrupción de la iglesia y no sé qué, pero es el que tiende puentes. El que tiende puentes. Porque claro. todas toda estas expresiones las sacan fuera, fuera de, exacto. De, de nuestro ser. Exacto, exacto. Claro. O, o, o sí, o te, te, la, te la recubren de capas y capas y para que no puedas conectar internamente. Cuando nosotros somos nuestros propios facultativos, somos nuestra autoridad. claro si, si, Porque si no, malamente vamos, por supuesto. La propiedad es... Bueno, esto es todo un tema. Ese... Sí. La única, pro... La única propiedad que tenemos es nuestro cuerpo. Claramente, claro. Claramente. Viste que te dicen habla con propiedad. Claro. <risa> Muy bueno. <risa> habla con propiedad. <risa> ay, ay, ay. Yo tengo que reconocer que eso se lo digo algunas veces a mis niños. <risa> cuando claro. a lo mejor, claro, cuando a lo mejor se están expresando eh, con unos términos que no corresponden a lo que quieren decir, pues siempre digo, pues habla con propiedad, ¿no? Porque es verdad que, que si no se malinterpretan muchas... Ahora mismo no me sale ningún... Va, va a tener que decirle ejemplo, coherencia. pero sé que, por ejemplo, es que esa sí. frase yo sí la he utilizado, es decir, es que hay que hablar con propiedad. ¿En qué...? Por eso te digo, es muy posible, vos te pones a, a, a tirar del hilo, y es posible que esta palabra es realmente sea, sea, digamos, adecuada ¿no? para eso que vos querés expresar. Eh, por eso es, está bueno hacer una revisión y, y quitar estigmas, desmitificar y, y resignificar y, y, y evitar algunos, algunos términos quizás, o cambiarlos por otro. Esto es un tema, eh. por eso te digo, y es lo que te digo, vas a las fuentes y es como, bueno, habría que hacer un, un, una labor más internacional. un estudio profundo, esto, claro, vamos, esto claro. es una tesis. No, lo, que, lo, que, lo, que, lo que está claro es que todas las ideas, conceptos, palabras que nos vinculan a nuestra soberanía, tanto interna, como eh, puede ser nuestra forma de relacionarnos ¿no? con el entorno, la, las conectan a, o, o adjudican, digamos, esa capacidad a, a otros seres, ¿no? Es decir, eh, la, la autoridad, eh, la propiedad, el gobierno, cuando nosotros somos nuestro propio gobierno. Es decir, Eso. si nosotros entendemos cuál es nuestra soberanía y qué es lo que hemos venido a hacer aquí, esta asistencia, nosotros somos nuestros monarcas, nuestros monarcas internos. Tenemos nuestra, digamos, eh, autonomía, ¿no? Para saber lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, todos estos conceptos, ¿qué es lo que hacen? Hacen, digamos, crean, digamos, una distopía, ¿no? En nuestra forma de entender todo esto. Claro, claro. la disonancia... Lo sacan solamente para, solamente para algunos seres, algún claro. monarca, pues sea catal claro. solamente que es el rey de un país. Pero somos eh, nosotros. Ya son, está. Sí, sí, ya sé que somos nosotros. Claro. Pero que la idea que tiene el 99 por 9 de los seres es que un rey es aquel que tiene un escrito y es el que firma que claro. es el rey de un país o un como, monarca claro, o un es soberano que, es que la idea, la idea es mezclar todo o sea, eh, claro. lo hacen con todo no es claro, hacer claro. una mezcla ahí para que no tengas claridad en no puedas separar, claro así está te montado. dividen con la ciencia así está, así sí. está montado todo esto mira, claro. mira cómo es, que te dividen cuando no puedes separar es espectacular claro, la claro lo hace la, la medicina también lo hace eh, sí, sí. Una especialidad para tal parte del cuerpo, otra especialidad sí, para sí, otra. Sí. ¿no? Si, si somos un todo, no puedes separar. Claro. Los sanadores no se especializan en, en el brazo o en el riñón, ¿no? Un yo, sanador yo un Yo soy sana... terapeuta holística. Yo, yo, si me denomino de alguna manera para eh, en lo que es la profesión, soy terapeuta holística. Me dedico a las terapias, pero mirándolas holísticamente e integralmente, claro, claro, claro, porque no puedes separar, pues eso, la mente, la emoción, el cuerpo, si es que todo va, va todo va relacionado. Es que todo va relacionado, lo que te ha sucedido, y lo que piensas. Hombre, que cuando tienes un traumatismo y te has roto un hueso, pues indudablemente hay que, hay que, eh, lo atiendes en el momento, entablar, operar o lo que haga falta. Exacto. Tendríamos que ver. ¿Qué ha estado pensando ese ser antes de tener el traumatismo? Por ejemplo. No, no, sí. Sí, pero, pero hay que atender eh, lo urgente primero, que en claro, ese caso sería ya, lo urgente. Bien. Una vez que atiendes lo urgente, pues entonces sí, ya. ya vas desglosando y a ver por qué sucedió, dónde estaba. Que pensaba, bueno, ¿sí? bueno, en mi, en mi pueblo, cuando alguien se rompía un brazo o una pierna, lo llevaban al pastor, ¿sabes? Porque era el que le colocaba el brazo y la pierna. Pero así, claro. literalmente, y no y no, hasta no hace tanto tiempo, hasta hace. Yo solo he vivido hace 20 años, no hace tanto tiempo, ¿eh? Qué loco. Sí, sí, no, no. Era, era el especialista en la recolocación de huesos, vamos. Y confiaban en él, que era lo bueno. Confiaban en Hombre, yo creo que efectivamente que, que lo que es la. Lo sanitario ahora mismo, pues para cosas así de esa urgencia, un traumatismo, un, una caída. Sí, Pero un si accidente. No, bueno, claro, un accidente. Para esas cosas, indudablemente, eh, es urgente. Pero para cosas crónicas, tengo otra opinión. <risa> Ahí ya pasamos. Otro sí, y de... nos salimos del tema, por eso no quiero entrar. <risa> vale. Porque si no tenemos para otras sí. muchas sesiones. <risa> Seguimos. Tenemos, ponerle que decir... Eh, comparte con indicar. Entonces... dichereticaré eh, apunta a qué apunta no a qué apunta cuál es tu intención decir indica eh, das sentido indicas una dirección eh, con libre albedrío dando indicaciones. Por eso también el dedo índice, ¿no? Que es con el que normalmente sí. apuntamos la dirección en la que Exacto. tienes que ir o lo que sea. Sí, sí, en cada libro al principio hay un índice. También. Esto me explotó en la oreja, que es quedar, eh, como venimos diciendo, ¿no? Que así como te dividen por no poder separar, está, viste, esto está relacionado con lo de conciliar. Polos, integrar fuerzas. Eh, dar es igual a recibir. Esto lo entendemos también diciendo que cuando yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí mismo. Eh, y es muy loco, o sea, porque algo que contiene que también está ofreciendo. Y. Por ejemplo, el individuo parece ser que la raíz es Wade y que eh, digamos, dividir, videre, es como ver, dividir sería eh, divergencia en ese ver, en eso que ves, lo ves separado, y el individuo es que no puede tener eh, no puede estar divergido eh, como de incluso habría que ver si esta si esta también vale que, que uno no puede ser dividido de, de eso que lo compone también ese otro que decimos es, eso, eso ajeno que está dentro eh, de lo, de lo que, es, que somos de lo que somos realmente, realmente. Sí, decir, con lo que se hace una terceridad. Claro, la, y, y vale, <ríe> me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Lo de divergente, ¿no? Ahora se lleva muchísimo, ¿no? Ya no, sí. por la, no por la película, ¿no? Sino por todo lo que se está creando, ¿no? Sí, sí, sí. La divergencia que se está creando a todos los niveles, ¿no? A nivel claro. social, ¿no? En muchos sí, sí. aspectos. Y es verdad, es verdad, es una realidad, ¿no? Es decir, nos están llevando a ese concepto de divergencia como algo normalizado, como una evolución del ser humano, ¿no? Cuando realmente si vamos a dentro nuestra, es decir, ahí no hay divergencia realmente. No nos cuando... podemos dividir, que es lo que es claro, el individuo. ¿qué? Efectivamente. ¿Qué no puedes dividir, eres y en el... cambio nos la están colando continuamente ya desde hace ya décadas con el tema de la divergencia a muchos niveles y ahora ya es brutal, ¿no? Es decir, ahora estamos viviendo ya. Sí, y no, y además esto que el la que te persiguen viste del, de la narrativa oficial te persiguen con que el bien común por encima de todo y claro. y nosotros estamos re, reconectando con la importancia del, de, lo, de lo individual y que en lo individual es como que comprende que estás conectado con con con otro es también por ese lado es muy interesante sí sí